¿Qué pasa people? Septiembre avanza hacia el final del verano con energías renovadas y un montón de novedades que nos harán llevar esta nueva normalidad de la mejor manera posible. ¿Cómo? Pues en este programa os vamos a proponer 5 maneras de llevar la vuelta a las vacaciones en tiempos de coronavirus y no sucumbir en el intento. ¿Os gustaría conocerlas? Primero que nada, pegaros un ojo a las recomendaciones que se han currado nuestros compas de Energy Control y que nunca está de más recordar. Hola, muy buenas, soy Marcos y vengo en nombre de la organización Energy Control, un proyecto de reducción de riesgos en consumo de sustancias psicoactivas que opera a nivel nacional aquí en España. Y bueno, se nos ha invitado desde Marihuana TV para que os hablemos brevemente de uno de los últimos proyectos en los que hemos estado embarcados eh, desde esta organización, que no es más que la publicación de un breve decálogo una breve guía de reducción de riesgos en consumo de cannabis durante tiempos de coronavirus. Lo que queremos con esta guía, que ya podéis encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, es de alguna forma asesorar a aquellas personas usuarias de cannabis para que tomen decisiones informadas acerca de cómo, cuándo, dónde y de qué manera van a consumir cannabis en estos tiempos difíciles de pandemia en las que nos encontramos. En segundo lugar, y si lo que os preocupa de verdad es vuestra salud o la de vuestros allegados y conocer cómo puede ayudar el cannabis a mejorarla, os proponemos participar en el consultorio online que vamos a realizar cada 15 días en nuestro canal Verde Medicina en colaboración con el programa de cannabis medicinal de Smoking Map y para el que contaremos con la doctora Sara Chinelo y el neuropsicólogo y fitoterapeuta Tommaso Bruscolini. Sara, gracias por venir y estoy aquí para dar esta presentación para contestar a algunas preguntas que han mandado a través del email. Sin duda, la pandemia ha incrementado la oferta online de actividades divulgativas que podemos disfrutar desde casa, así que una de las mejores maneras de llevar la vuelta de las vacaciones es expandir nuestro conocimiento sobre la planta del cannabis y sus posibles usos gracias a Dialex Agroalimentaris, la primera jornada de cannabis organizada por la Universitat Politécnica de Catalunya y que pudisteis seguir en directo desde su canal de Youtube y el nuestro. Soy Rubén Valenzuela y estoy hoy para explicaros un poquito cuál es el estudio agronómico que estamos realizando en el Agrópolis y cuáles son las líneas de investigación que tenemos a futuro. Somos jóvenes emprendedores, un grupo de biólogos, ingenieros, agrónomos y desarrolladores de ideas que lo que tratamos es desarrollar tecnologías para mejorar la calidad del cultivo de cáñamo y el potencial del cáñamo industrial dentro de la industria. A partir de ahora, eh, la intención era explicaros un poquito de qué se trataba este estudio que veis aquí y explicaros cuáles son las preguntas e incógnitas que científicamente nos preguntamos para poder resolverlas y, como os he comentado, intentar mejorar las características del cultivo de cáñamo industrial y de la producción. En cuarto lugar, súmate al activismo y actívate con información. La mejor manera de estar al corriente de todo lo que se mueve gracias a las compas de CONFAC. En general, todas las libertades. Pero lo del cannabis es como ridículo porque, porque el nivel de peligro que puede tener es incluso menor a un montón de sustancias legales que utilizamos habitualmente. Y además que creo que no, o sea, yo no soporto, por ejemplo, que, que los estados nos traten como, como menores de edad, ¿no? Como infantiles, digamos. Es decir, es mucho más peligroso ir a votar, digamos, genera mucho más peligro para tu vida futura el ir a votar y a quién votas que, que el que tú fumes en tu casa cannabis. Y para terminar, en quinto lugar, y como no podía ser de otra forma, ahora que pasamos más tiempo en casa, ya no tienes excusa para dedicarle más tiempo a la jardinería doméstica. Seguro que tus plantas lo agradecerán. Billions of dollars are pouring into the cannabis space, and everyone is fighting to stake their own claim. But one man stands tall, head and shoulders above the rest, an industry icon. Big Mike is the CEO of Advanced Nutrients.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 Destacan sus notas a café dulce metálico de limón con fuertes matices terrosos y petricor y su efecto es eufórico y muy prolongado en el tiempo. Chocobán es una auténtica pasada, desde luego una variedad que dará mucho que hablar esta temporada. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad, ya está publicado nuestro último programa News, el 99, con toda la información canábica, los mejores consejos para tu cultivo y un montón de novedades. Por supuesto también en nuestra página web, en Vimeo y en otras plataformas. ¡Hasta pronto!